Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad, papá que en Twitch. Bienvenido, mi pana. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo va el bienesito con Flowa? Ey, ¿eh? e yo, dándole buena rola, por supuesto, al Cathead. Pero es eso, campeón. Y luego es normal, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, eh, pienso que demasiado bien está calidad de precio de lo que es un DLC así, ¿no? ¿Sabes lo difícil que es programarlo? Claro, entre dos personas, que es la cosa. Son solo dos personas, man. Orlo, <risa> hay un ruso Nah, está roleando, fan de Ari Gameplay ¿Cómo estamos campeón? Me cago en el che. ¿qué tal estás? ¿Cómo fue la mañanita? ¿Y cómo estamos? Artitech? Orlo, la verdad es que Orlo es bastante admirable, tío O sea, literal, como de la música electrín, ¿no? Y por supuesto la, la fiereza que tiene Siempre ha sido una persona que tiene un algoritmo totalmente diferente Macho, muchas gracias siempre eh. Fue cuando hacía los directos, pero en su chat es todo tabaco, tabaco fumar, fumar, el meme, ¿no? El típico meme. Literal, pero va, ah, os lo es genial, ¿no? Realmente, chetos, lo darío, ya me entendéis a lo que me refiero. El Side of the Moon, básicamente de lo que es Twitch, tío. Muchas veces que es solo más gracioso, loco. Es las boyas. Es mucho más neutro, ¿sabes? En plan de una. Es las bollísimas, tío. Ey, vamos a darle. Vamos a ver si nos ahora worth it, tío. Quiero enseñaros lo que ayer no pudimos llegar a. Bueno, no pudimos, no, sino que no os enseña mucho de vosotros y vosotras porque ayer pues, no vinisteis a tiempo. Muchas gracias por ese mega follow también. Por supuesto, espero y deseo que te lo pase guay. No solo juego al Cathead, obviamente soy un jugador de competitivo, de ESport competitivo. Pero tengo cierto cariño, ¿no? Un cariño tan enorme al Cathead que es algo increíble, la verdad. Sobre todo gracias a vosotros y vosotras. La comunidad de Cathead es preciosa, tío. O sea, es puto preciosa, hermano. La polla, bro. La pollísima Siempre me parecerá la polla y no sé, tío. Pues da igual que pase, oh, da igual que pase X tiempo, tío, siempre será genial, macho Es muy acogedor, ¿no? Que, una, que un videojuego de 2017 tenga una comunidad tan activa de niños y niñas así, tan simpáticos, tío O sea, la mayoría del tiempo sí, en excepciones, ¿no? Como todo la vida, en la vida son excepciones, pero coño, al fin y al cabo me, me representa mucho Eh, bro, bro, bro, eso está roto, maní está roto, tío, pero nada, eh. hostia hola pensé que tenía básicamente la ultimate Amazing, bro bueno, esto es lo que os de, lo quería enseñar En plan, me hago lo, los dos primeros bosses de cada zona y estaría Y así intentamos basa, básicamente eh, pulir un speedrun que Ya sabéis que me hago el juego completo en 30, 31 minutos Pero claro, tenéis ahora las consecuencias de que el DLC Aunque lo que ha dicho el Lobo sea verdad En plan, ya me entendéis, son cuatro bosses Pero bueno, no, nope, eh, tu mamá por si acaso Y bienvenido, grande es el Lobo eh, eh, Hola en ruso, grande ese es el ¿El del ¿De son aún? Eh, lo, ¿En serio? ¿Son Rangan? ¡Qué guay! Es que claro, digo, no hay, ¿sabes? Básicamente Rangan, o sea, digo, what? ¿Me he rayado? Solo que ahora eh, no son eh, niveles... Eh, ¿Cómo lo rangan? Claro, la cosa. En el DLC van a estructurar otra cosa. sino claro. Miniboss. Estos son minibosses. A ver, tiene rojo porque no son serios, campeón. Y luego... En plan, a ver, no es que no sean serios, sino que lucen de diferente manera. Literalmente. Ya estamos acostumbrados en el lore de Cadet de, a los que son, ¿no? Pesados, eh, pero pesados. Pe pesado, literal. A ver, ahora este ya por cabezonería pura mía, ¿eh? De hacérmelo normal. Pero es que... Ya sabéis que en normal y en difícil, tío Hay partes que no las veis Si no, la peña, la peña no la juega Ese me da, la peña no la juega en difícil O en normal, yo, yo me la leo en difícil también, obviamente Seguro que en difícil es una puta locura Pero como ya hay run and gun, como ha dicho Lilobos, pues seguramente es mucho más fácil Porque por supuesto podemos llegar, ¿no? A tener la satisfacción personal de comprar un par de pers Nuevos, eh, que estén rotos ¿Qué me ha dado, tío? Que estén rotos, tío Que los hay, ¿eh? Los hay Y uno de ellos es el anillo, como dijo Juanjo Pero seguro que hay más, macho, o sea, sobre todo los pers para disparar a ver si me deja ya la ulti, mierda Mierda, tío, o sea, bueno, eso es lo que tengo Que controlar en esta fase, ya está Lo único que, bueno, sí, eh, lo único Lo que ha dicho el lobo, ¿no? Rayo amarillo, tengo que correr Y ya estaría, creo que es hacer Eces, nah, no, o sea, ese me da, ¿no? Uoh, uoh. Uf, uf, eh, increíble Nada, lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? No quiero utilizar la ulti para pegarle Oh, wow, oh. le quiero pegar a la puta trompa eh. Solo DLC, eh, solo hay tres disparos Y tres perros, claro, campeón, pero Y lo que te, hostia, aquí le voy a meter ya Dios, eso la ha tenido que reventar ¿Y lo que te facilita, campeón? Por supuesto, imagínate el dragón O el robot Bueno, el robot no tanto Aéreo no, pero literal, en el suelo Habrá muchos chavales Que a lo mejor a ti no te cueste campeón y luego, pero seguro que así ¡Oh! Seguro que así, por supuesto, en este aspecto Hay algunos chavales, ¿sabes? Que se empiezan a hacer Con un ánimo diferente Porque es mucho más fácil con esto, ¿no? O sea, a ver, tampoco ¿Dónde va a parar? ¿eh? No tiene nada que ver Hijo de puta, tío, ahora Qué cabrón, tío Qué guapo Qué guapo, es Este está guapo, ¿eh? Este pues está muy chulo de momento. Puede ser uno de mis favoritos, sobre todo porque tiene un move totalmente muy ochentero. O sea, me mola. Pero dos minutos, gente, imagínate Imaginarse lo que pasa ahora en, este, en este level. Porque yo sí me voy a hacer el speedrun, obviamente, como siempre. Ahora tengo que añadir a parte del DLC. Entonces aquí tengo que con minuto, no puedo tardar. Mmm, o sea, dos. Tengo que tardar uno. Entonces yo supongo que los nuevos récords se van a ir a la puta, ¿eh? Pata, o sea, pasta destilada. Vale, y lo de los ingredientes, campeón Lok, eh, cuando tengas todos lo haces, ¿no? Porque yo. ¿Algún sentido tiene eso? Es paranoia, gente. Pero si no me deja pegarle en diagonal, macho. ¿Qué cojones? Literal, antes no había llegado casi a hacérmelo ahí, ¿no? O Esa fase normal, campeón Fanzero, tú. Pero ahora me queda quedado flipado, o sea. Es como que este lo tienes que hacer a la perfección. Sabes lo que me, a, a lo que me referí, ¿no? O sea, a lo que me refiero. Tienes que hacerlo perfecto, ¿no? Lo siguiente. En plan, no recibir nada de daño en ningún momento, ¿eh? Llegar bien con vida, joder Te da muchos parries pero no sé Es muy abusivo, ¿no? Pienso, claro Mierda, mierda, no sé cómo cojones He eso, pero lo he hecho, increíble Vale, momento aspiradora, o sea, momento eh, Cuidado con la nunca, papajijo. Porque te dejan tieso con un, eh, con un fajo De billetes de esos, de moneda, madre mía Para aquí supongo que sí, ¿no? ¡No! ¡Wow! Creo que no le he dado Pero bueno, qué puta don Let's go, eso sí que me lo llevo, gente, el parring. ¡Oh, oh! Let's go escucha su madre! Eh... Vale ah, ah, no me da Antes he llegado muy bien, tío Antes he llegado súper bien De timing de Bueno, de timing Dios Y eso Bro, qué insane, tío Qué insane, bro Supongo, tío Que es que si yo le quiero pegar Mierda Qué potra he tenido Es que esta fase es la peor, tío O sea, llego con tres de vida Es una putada, obviamente Pero bueno Habrá un punto intermedio Donde le voy a quitar vida, tío Sí, sí, mierda Vale, vale, vale Tenemos la puta lata de comida Vamos a empezar a hacer los parry, gente Va O sea, ahora Ahora, ok, ok, le vi pillando el timing, ok. Ya sí, ya sí, ya sí, ya sí. Bueno, no quiero hablar muy harto, mierda, soy gilipollitas. Me tengo que mantener en el medio. Una vez que me mantengan en el medio, increíble. Ahora intentad meterle el parring aquí. O sea, el parring, perdón, el último. Bien, joder, nice. ¿Desde cuándo eh, se hacen eh, longanizas con vaca? <risa> Literalmente una paranoia. En la última fase de una puta lata, tío. Encontré en el primer con 72 viewers, espera, eh, hablaba eh, uno eh, todo el rato. Eh, en su canal, campeona Normal, no me extrañaría Yo a diario veo gente, campeona Santri Que es súper triste Que me parece súper triste, la verdad O sea, peña que tiene a lo mejor 75 personas viéndole Y una persona dura tú la ves y dice Pero si hermano, si no hacen nada, no juegan nada, no tienen nada En plan, no, no, no brillas, ¿sabes? No, no brillas de ninguna manera, Santri, siempre Exceptuando los chavales y las chavala que estáis aquí Os lo prometo que fuera de España es súper, ya me entendéis Incomprensible, tío ¿Cómo pueden llegar a ser así? Claro Pero joder, es rarísimo, tío Raro, a ver, lo que le está pasando a Twitch también es bastante raro. Porque Cathead nunca ha sido un juego, por supuesto, que ha producido tan poco. Eh, y menos, incluso ahora con un puto DLC. Es flipante, tío. Y yo, no me jodáis que eso no está roto, tío. Me jodáis que eso no está roto, compadre. Pam, por 20 minutos me voy a eh, mirar Jin. Lo sé, campeón, por supuesto, fancero tú. O sea, es lo que te dije. O sea, el Jin es ir todos los días y poco a poco vas notando, por supuesto, que tiene mucha más resistencia, mucha mejor forma física, más enfoque y más resi Bueno, más resistencia a lo que son los, los ejercicios, ¿no? Vayas a hacer, campeón. Pero vamos, ah, lo mismo que se. Oh, lo mismo que te digo siempre, hidrataza a punta pala y, y no hacer más fuerza de la que no deberíais, obviamente. Malara, voy muy bien, tío. Increíble, voy fenomenal, gente. ¡Concha a su madre! Pero también es algo positivo, campeón Fanzero tú, para ti. Y pa para tus músculos también, obviamente. Tus huesos, tío. Hostia, Iu, y el, tu desarrollo. Gente, debería haberle hecho eso, eh. Eh, pero 58 kilos eh, midiendo un 83 eh, Estoy flaquísimo Claro, campeón, pero por eso no te hagas daño que, ¿Sabes? Te haces daño a la espalda y, hostia Válgame la redundancia que no, no, no quiero que suceda eso ¿Cuál fase es, tío? Estás una, fa una fumada, gente Vale, le voy a intentar quitar esta fase Así, tío Ah, pero aquí se moría ya, creo, ¿no? Sí, o sea, él se moría ya aquí, creo Hostia, eso no me lo esperaba, tío Esto es Doom, ¿eh? Esto es puto Doom, gente Es puto Doom, tío a ver, lo único positivo, por supuesto, como refuerzo positivo Hostia, mierda Sería que en este aspecto se puede llegar a aludir, ¿no? Eh, muy bien, eh, porque no tienes daño por el lado eh, Por el carril derecho, o sea, ni izquierdo Está muy bien, macho Puta furra, eres una furra Ay, qué furra, tío Vamos al normal, a ver qué pasa En las máquinas eh, pongo 20k O sea, a ver, claro, 20 kilos está bien Está bien, pero por eso O sea, algo que no te vaya a reventar las pardas Ni mucho menos, campeón, fue la fecha, Claro, campeón, son, son niños, al fin y al cabo Campeón low Ey. Vamos a meterle ¿eh? Vamos a darle A ver si eh, Right now Tío, qué, qué puta mierda Cómo ha cómo a Twitch, tío Últimamente, te lo juro, eh O sea, es denigrante, tío Súper denigrante Me lo voy a hacer en normal Y ya estaría O sea, la última fase Es un poco de mierda, la verdad A ver, un poco de mierda Es demasiado poco, ¿no? Básicamente en Verdad, yo creo que este es el futuro, tío Este es el futuro, gente Creo, eh a ver, para esta fase no. Más que obvio, pero más o menos. Dios y eso está guapísimo, tío. Ese ataque en la polla, gente. Vale, aquí tenemos que prever muy bien eh, los movimientos del puto Yeti Es Nunu, gente. Oh, ahora sí que sí, me lo clapeo, eh. A ver, estoy muy cerca suya. Eso es. Boom. Hostia, casi me da, tío. Vale, está. Está jugando. Vale, se va para arriba. Oh, ¡Hostia! Hijo de fruta. Vale, pensé que iba, que iba bien para defenderme, tío, ahí un poco. El parring y tal. ¡Wow! Oh. Bueno, el parring, mierda En la defensa, ¿vale? ¿Ya? Bueno, en verdad estoy acostumbrado ya al bicho Lo único de este bicho es... Hostia, que me ha cambiado el sitio, puta No te va a dar tiempo ni a salir, cabrón Ni a salir te va a dar tiempo, pichita Ni a salir, estás más muerto que vivo Venga, ya nos vemos Loco, ¿dónde estás tú? Que paranoia, no, ya no Este no me ha gustado, ¿eh? Este no me ha gustado mucho En plan, la fase del mago sí Pero este no me... Me parece innecesario, ¿no? Creo me parece innecesario, bro, o sea, cuánta vida tiene Ah, claro, porque este perk no le quita nada, ¿no? O sea, ey Es que no le quita una mierda, tío, este perk es eh, Cero, no le quita nada, tío Para la novia, ¿no? Qué gracioso, ¿Cómo, ¿cómo se llama ese muñeco De hora de aventura? Niño, eh, niño de competitivo Que dicen que mierda de las cuentas de Filter y Fortnite, las cuentas oficiales de Piquen en Twitter Va, vale, literal, o sea ¿eh, ¿Qué es eso, campeón pibardo? Es triste Pero hay gente así, hay gente así, en plan eh, que tú lo ves, campeón, y su... Su puto eh, perfil es una skin eh, de mierda, ¿no? Eh, vale, aquí. Es una skin de mierda. Eso, es rey hielo. Muy listo, eh, no eres, creo. Eh, porque el único que sale perdiendo en el chat, solo motel, eres tú. Claro, campeón, pero es eso. O sea, hay gente que la burra, a lo mejor, Cat, de campeones. Es normal, se nota, se nota aparte hoy, ya os lo he dicho, tío. Es muy triste lo que está pasando, obviamente, en Twitch. Es muy, muy triste. Volvamos de cat de una hora y cuarenta minutos. Bueno, o sea, casi dos horas. Muy muy guay, muy chulas, tío. Y nos metemos básicamente de lleno al Fortnite de mierda, ¿no? Que huele a mierda. Azúcar gélido, tío. Lo hemos conseguido. Esa era, eh, ese era el último ingrediente que necesitamos para la fantasía. ¿Eh? ¿Volvamos? ¿Ya me he hecho el DLC? No puede ser. No puede ser. No puede ser, ¿qué dice? Ya se acaba el DLC. Dos horas tiene. Bueno, ahí hay una del Rey, pero. ¿Cómo? ¿Se acaba el DLC ya? No puede ser. Un momento, pues voy a. ¿Se ha acabado ya? Eso digo yo, que paranoia. ¿No tiene difícil? ¿Ya? ¿El Pibardo y el Ilo? Y ¿Qué paranoia? No creo, ¿no? Ahora te digo el jefe secreto. Vale, o sea, a ver que. Puede ser que sea al final. ¡Saludos de nuevo, mocoso de entrometido! ¡Hijo de puta, cómo? ¡Es el malo! ¡El salero! Me sorprende que volváis tan pronto. ¡Lol! Por favor, dime que hay un boss final, por favor. ¡Este! ¡Adiós! ¡Es este! Tanto da! Ya es tarde para intentar detenerme. La Fantastitarta eh, será mi mejor creación hasta la fecha. ¡Qué pena que nunca os dijese cuál era el ingrediente más importante! Un alma viva mientras hacíais. Eh, ¡Lol! El paguato cumpliendo mis órdenes, yo me hice con un alma que conocéis bien. Cuando, digo, cuando, cuando añada su alma a la fantasitarta, tendré el control total de los poderes cósmicos del Plato Astral. ¡Cadget, señorita Cádiz! Tenéis que ayudarme. Pero antes de nada, cogeré esos ingredientes y después usaré vuestras cabezas para servir los platos. Mugman, hijo de puta! Eh. Se juega un poderoso, qué chulo, ¿no? Cadget, su muerto. Su muerto. De verdad, ¿eh? Tío, que no puede ser así, joder. Está bien, tío. Está bien, joder, ya está bien. O sea, las limas y el fuego, tío. Se carga el boss, pero que te caga, churra. O sea, madre mía, si tiene pelo. Me caga con tus muerto Teniendo. No, o sea, me lo hago, gente. ¡Hostia! ¡Por el fuego! ¡Hostia! punto puto fuego! ¡Joder, puta, cambia de fase ya! Mamá verga. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Terror, me falta el último terrón. Eh, eh, uh, uh, madre mía. Sufro, eh, I heard the pain in my head Bitch, bitch bits. a my quiero un Ferrari Spider Hostia, no me quites un punto de vida ahí Cabrón Joder Tres de vida, y seguro que aquí me quita Todo Joder, si existiese la posibilidad De matar a la llama, la mataría al tirón, tío Solo porque me parece un cacho de perra, vamos, llama Bro Ya te vale. Tengo que llegar con tres de vida, tengo que llegar con tres de vida No, ya me la cargué Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. No, no, no, no, no, no, güey, Ya, ya está, gente, que te den por culo Gente, me queda con todo lo que se menea, tío Y yo, cuando tú quieras, cambiar de fase, compadre Cuando tú quieras, ¿sabes? Abusivo, ¿no? Lo siguiente, y yo, ¿a ti no te llamarán abusos más, no? Porque parece que sí, ¿no? ¿Qué dificultad es esta de vos? Bro, y casi me da la llama I hate you, bitch Vale, gente, ¿dónde saldrás ahora? Dime dónde sales y te diré quién eres En mi cara Vale, aquí, pum, lo tengo fácil, gente No la puedo cagar en la siguiente fase, tío Mierda, ni aquí me puedo quitar un punto de vida me... Ay, la gafa! vale, ahora ¡Uf! ¡Joder, Wolfen Mira, y chavalos, lo prometo Tengo el cuadrado metido en el, en el... Madre mía Tengo un poco de cuadrado en el deo, eh, creo Porque tengo el cuadrado, o sea, tengo el dedo cuadrado De pegarle al cuadrado, no me puede pegar, tío Ni un puto golpe, o sea, voy a intentar pegar... No, con esto no Ni coña, ¡no! ¡Hijo de puta! Joder, es que sí... Vale, ahora sí que sí, esta es la buena, gente Está la buena, está la buena, voy a esperar hasta el máximo exponente Ahora, desgraciado Y como me pegue, como me pegue cuando caiga, me cago con 10 Uf Va, gente, está la buena, está la mía Eu confío, eu confío, no Joder, si llego con dos de vida, bien, bien ¿Cuánta vida tienes tú, compadre? O sea, ¿tú qué eres? ¿El del F de Cadet o tu madre? Bien, let's go Compliments to the ship, bitch Easy, gente Creo que no tengo la cámara de rubio y no soy rico, pero me miran el purgar Un momento aquí con la luz Madre mía, si ¿sí tengo ahí, si fuera, madre mía. He eh, teniendo en cuenta eh, lo que has dicho eh, Del el ya no eh, me, me parece cabreos, cabreo, sino grito de auxilio. Ayuda, ayuda un grito sordo de auxilio. ¡Ayú! Como Ignatius, tío. Vamos, tú puedes. Menos mal, yo me jodería, eh, Se está haciendo eh, un y mientras te pega. Se pega de hostias con una taza de té eh, con pajita. Increíble. Madre mía, de estarí cualquier lo. Luego... ¡Muckman! ¡Hijo puta! Por fin, dice tú, ahora tiene cara de bueno Qué alegría ver que estáis bien Bien Qué guapo, a ver qué pasa ahora Imagináis que hay... ahora hay un boss, de verdad El boss final, ese abeloso eh, de, sala... de, de saleroso eh, Nos ha estado engañando desde el principio No va a volver Nunca, no va a ser, oh rayos Este sitio se viene abajo, Sacamos de aquí Gente <risa> Con el cacharro ese Venían los palotes de pequeño Lo sirvió eso, ellos flipa Uy, la cámara, tenían prisa, se porque querían comprarse un chococlá ¡Ah, no! ¡Mi panadería! Te jodes, cabrón, por culo que ha dado, tu panadería se vaya al traste, hijo puta eh, Está bien eh, por embaucarnos, eh, por comer pollas o sea, eh, ahora, ahora, ahora, ahora que la panadería ha sido destruida, eh, ya nunca conseguiremos eh, esa eh, fantástica eh, tarta Cáliz. pobrecito No pasa nada, ¿no? Merece la pena sacrificar a ninguna pobre alma para que yo vuelva a la vida Pero una cosa os voy a decir, chicos, no voy a cesar, eh, no voy a cesar en, mi, en mi búsqueda Gracioso, gracias campeón y luego por eso me ha poderoso. Me cago en la leche. Era broma. El jefe final. Ah, ¿es, es mi primo, el primo cof... El, cof... el sumo sol. el sensible, <risa> Eso es como en el, en el Ring campeón. Y se metí en algún embrollo ya sabéis que estoy aquí a, aquí a un mordisquito de galleta de distancia, que mona. Qué gracioso. Además, eh, ¿quién quiere una fantasy tarta cuando puede tener a dos en eh, nuevos mejores amigos? Qué gracioso, tío. De pilo eh. Qué guay gente. Ye, ye... Y, y, los chavalines de nueve años después de robar un cheque. ¿eh? Sí, no o sea, corre ya de allí. Y, y, y si lo pilla le dice, Vete para que tú y la próxima vez me caigo y te mete un guantazo. Ah, es verdad, eso pasaba, eh. Qué chulo, tío. Gente, espero que lo haya gozado. Eh, bueno, hemos traído el DLC, desafortunadamente, de Kaz, que cuando, por supuesto, en este aspecto, como ya sabéis, no tiene ningún tirón Porque los grandes creadores de contenido que lo están jugando ahora, que lo jugaron, ahora, que lo jugaron ahí, obviamente han hecho que todos los creadores de pe creadores, o sea, creadores pequeños como yo Obviamente, y nuestros compañeros se bañan a la puta Papá, ¿no te parece culeable la eh, Chariz, qué cachón, altaza, ¿se llama Charly? Yo le digo, eh, Mugman Girl Qué guapo, eh! ese, ese boss estaba muy chulo, eh O sea, ese boss, el concepto es muy chulo, el de Movie Dick, el... El Jetty, eh, el frío está muy chulo, pero obviamente... Mmm, nah, literal. muy fácil ese en comparación con otro. ¿Y te lo digo puta? Eh, Background Artist and Painter. ¿Qué drink Russell, tío? Para que veáis, eh. Papá, no te, eh, qué guapo estaba. Sí, está muy chulo. Ese, ese es el que más me ha gustado. Bueno, a ver, el más difícil para mí ha sido el Final Boss y el Burdog. El perro y la perra que son soviéticos, chavales. Eso. ¡Ay! Me falta, me falta lo del rey, pues mañana lo hacemos Me falta lo de rey, campeón Y luego que me, me habías dicho, o sea, ¿te acuerdas que tú has, has, dicho, has dicho hace nada que tú te habías hecho tres? Literal, pues me tengo que hacer yo eso Siento que hoy viene, perdonadme, me he liado Te falta el jefe secreto, ahí va y el rey, eso lo hago mañana, ¿no? Lo hago mañana, mejor, ¿no? ¿Preferís que os suban base los bosses en normal primero y después los, o sea, los fáciles y los normales? ¿O cómo preferís? Jefe secreto, sí tiene que ser bonito, campeón. Y luego, y más o menos, si sé cuál es, eh, eh, solo de condecirla. Y luego que tienen tres eh, líneas y el boss va por ahí, flipa. A ver, ya obviamente lo podemos ver. Guárdate esto. Voy, campeón, y lobo, No hay nada más, creo, ¿no? Aparte de esto. Muy chulo de 10, tío. DLC muy guay. Muy chulo, la verdad. Eh, me ha gustado. Muy duro, pero ya conocéis mi cabezonería. No tiene sentido, ¿no? Increíble. Ya sabéis también que Paula pues se encargará de. qué guay, de los mejores momentos del mes. A ver. Ah, vale, para pa verlo, ¿no? ¿Cómo resolver el puzzle del cementerio? O sea, estaba ahí, ¿no? Gente, se, se olía. Se me olía a mí, campeón, el hilo porque claro, es el único sitio en el cual tú puedes llegar a irte por otro lado y pillas ahí la moneda, ¿no? <coughs> Perdón. No obstante, he de decir que, por supuesto, ahora Catket Cat, con los nuevos pers. Que nos van a servir para la primera, la segunda y la tercera isla Va a estar roto, gente Y yo no he probado todos Mañana se vendrá un extra bonus En el cual nos quedaremos unas horitas, ¿vale? O sea, nos quedaremos una horita No como hoy, casi tres horas de cathead No, eso no Pero sí que nos quedaremos más tiempo eh, Reseñando, desbloqueando todos los perros de este nuevo DLC Para poder llegar a traerlos, por supuesto, en un speedrun Lo único que diré es que eh, para resolverlo tienes que ir a hablar eh, con, el, eh, con los tres pavos que están al lado del gigante barbudo Y, ne y que necesitan una reliquia rota ¡Qué guay! Sí, ¿eh? esos son los... El primer, el segundo y el tercer puesto de, de, de... escalada, de montañismo, ¿no? Creo que era, de, de, de montañismo Qué guay Vale, vamos a darle de una Yo creo que no hay nada más, creo, creo Increíble Hoy le metemos también a de A ver si lo terminamos No creo que pueda resolver el caso Es súper complicado, tío Súper complicado Aunque hoy tocaría o a sea, Isa Que en verdad vamos a descansar del detectivo, ¿vale? Ya me lo prepararé mejor para mañana Y por supuesto lo meteremos bien duro Nos vamos al de gente Pero tranquilo, voy a quitar esto, ¿eh? Sí, sí, epilepsia. Esto ya es en plan... <risa> Menos mal eh, que estuve el primer día eh, eh, Para que se lo comprase Sí, campeón, si no Si no me, si no me llega al final, no veo al Canecro, Juanjo El Canecro yo lo vi, del F no sé qué Digo, ¿cómo? Me voy ya Muchos texto esa vez